Con muchísima satisfacción presentamos un nuevo avance de obra de nuestro proyecto Vita. En esta oportunidad te presentamos en imágenes lo que fue una gran jornada para ejecutar el vaciado de la cimentación de nuestro proyecto. Como siempre, el equipo de Straton trabaja de la mano de la concretera Govil. Se realizó de manera efectiva el vaciado de una losa o platea de cimentación de aproximadamente 70 centímetros de espesor con un doble refuerzo, en este caso una doble malla. La verificación de que todos los procesos sean correctamente ejecutados estuvo a cargo de la empresa Ancosur. y para tal fin fue necesario la extracción de probetas de todas las mezclas puesto en pie de obra y también la comprobación del eslamo. Fue una jornada bastante larga de aproximadamente 5 horas de trabajo y en un evento sin precedentes fueron necesarios más de 15 mixer de aproximadamente 8 metros cúbicos de volumen. Es necesario resaltar que todos nuestros procesos respetan la propiedad privada, respetan los tiempos establecidos para seguridad de todos nuestros propietarios e inversionistas. Recuerda que la empresa Stratton ejecuta proyectos de envergadura en la ciudad de Huancalco, trabaja de la mano en la empresa Ancosur, y bajo el soporte económico de Moro Capital. Todos nuestros procesos garantizan la seguridad de nuestros trabajadores y como se observa en imágenes, todos cuentan con su protección personal para el trabajo y también por temas de bioseguridad. Recuerda que el equipo Straton desarrolla proyectos de envergadura en la ciudad de Huancas.